Juan del Corral, Mopós, provincia de Cartagena, 23 de junio de 1778, ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, provincia de Antioquia, 7 de abril de 1814, fue un patriota en los orígenes de la independencia de la entonces provincia de Antioquia y de la República de Colombia. Era hijo del gallego Ramón del Corral y la monposina María Jerónima Alonso. A finales del siglo 13, se trasladó de Mopós a Santa Fe de Antioquia y se casó con José Pérez de Arula. Se dedicó al comercio y la agricultura y se le atribuye haber introducido en la región el cultivo del cacao. <risa> Después de que el 20 de julio de 1810 se estableció la Junta Independiente de Bogotá y se convocó al Congreso de las Provincias Unidas, fue nombrado junto con José Manuel Restrepo como representante de Antioquia. Cuando en 1813 los antioqueños temieron una invasión de los españoles, fue lo nombrado dictador del Estado Libre de Antioquia para que preparara la defensa de la provincia. Promovió la conformación y el entrenamiento de milicias, desterró a varios españoles y confiscó sus bienes e hizo fortificar algunos sitios estratégicos. Además, confirió el título de ciudad a las villas de Medellín y Marinilla en agosto de 1813. consolidada la ruptura con España promulgó el 11 de agosto de 1813 la declaración de independencia en la antigua sacristía, hoy museo de arte religioso de la concatedral de San Nicolás el Magno de Río Negro, en la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro, que decía que el Estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda otra autoridad que no emane directamente el pueblo o sus representantes rompiendo enteramente la unión política que dependía con la metrópolis y quedando separado para siempre de la corona y gobierno de España. Una de las máximas aportaciones fue haber propuesto a la legislatura de Antioquia la libertad de los hijos de los esclavos, conocida como libertad de partos, en conjunto con José Félix de Restrepo, medida que fue aprobada el 20 de abril de 1814, dos semanas después de la muerte de Juan del Corral. Actualmente sus restos reposan en el altar patrio de la concatedral de San Nicolás el Magno de Río Negro. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.